¿Qué ocurrió realmente en la misteriosa desaparición del Paso de Dyatlov? Todo ocurrió la noche del 1 de febrero de 1959. Diez experimentados excursionistas rusos pasaron la noche en la ladera de la Montaña de la Muerte, en los Urales. Sin embargo, de manera súbita, comenzaron a escapar de las tiendas, rompiéndolas y saliendo sin apenas ropa a menos 25 grados centígrados con fuertes vientos del norte. Solo sobrevivió uno. Los equipos de búsqueda solo pudieron encontrar sus cadáveres, pero no pudieron identificar la fuerza de la naturaleza que los empujó a la muerte.